o sea que esto viene de lejos Figueroa Agosto que no era ningún preso que se fugó porque eso es mentira, Figueroa Agosto era un, un agente del gobierno americano que vino a demostrar que esto está podrido que se fugó de una cárcel de máxima seguridad es mentira de una cárcel de máxima seguridad no se fuga a nadie nadie porque el que está preso en una cárcel de máxima seguridad no ve a nadie si le acertan si hacer, hacer carta, tiene que leerle en una pantalla. La comida le llega por un tubo. Y si usted quiere, búsquelo y léalo. Entonces, toda esa gente crecieron en el narcotráfico en los gobiernos del PLD. En, los gobier en el gobierno de Hipólito, que eso viene de lejos. Estamos hablando de 25 años. Esa, esa red criminal. De lavado de dinero, desde, eh, desde el 12 está la investigación y la engavetaron. Desde el 12 está la DEA pidiendo investigación para eso y aquí la engavetaron. ¿En qué gobierno la engavetaron? O sea, ¿qué moral tienen para, para hablar y decir que, que, que no, que, que es en este gobierno? No, no, no, están todos embarrados hasta el cuello, todo embarrado hasta el cuello. Eh, incluso hay uno que dice que Luis Abinader, que Luis Abinader debe renunciar porque fue electo o elegido con dinero, eh, con dinero mal habido. ¿Y Danilo con qué fue elegido? ¿Y, Dan y Lionel con qué fue elegido? ¿Eh? Entonces aquí no ha habido un presidente eh, legítimo. Que usted puede estar seguro. Que, en la, que en, la, en, la, en la campaña de Luis Abinader... ...hubo dinero en el narcotráfico... ...¿Ustedes pueden estar de eso? Sí, ahora, y en los otros hubo? ...son santos... ...o sea, lo que... ...hablo del tipo Vidal... ...porque lo veo tan ridículo... ...pero son, son cientos de comunicadores... ...que hay en lo mismo... ...cogiendo dinero... ...porque la gente salieron con mucho dinero de ahí... ...tratando de mellar... ...al gobierno... Que vuelvo y repito, también hubo dinero sucio en su campaña. O sea, no es que es una perita en dulce. El PRM el PR es el mismo PRD. Un partido corrupto también. Pero esta gente rompieron todos los parámetros. Y ahora quieren venir a echarle la culpa a otro. Que no, que... Mira lo que dice Domínguez Brito. Señor Brito. Yo quisiera que usted me diga, ¿a quién usted persiguió? ¿A Junior Cápsula lo persiguió? ¿Ah? ¿Lo persiguió? ¿A Toño Leña lo persiguió? ¿Persiguió a Figueroa Agosto, que es el mismo Junior Cápsula? Que vino aquí en, en, en, este, en este país, e hizo lo que le dio la gana, lo que le dio la gana vivió a cuerpo de rey, claro y los Estados Unidos lo permitió porque era un plan de los Estados Unidos, demostrar la podredumbre que hay aquí, o ustedes creen que a tres horas que estamos de, de, de, de Estados Unidos y a una media hora de Puerto Rico, que es americano también, Junior, Junior Cápsula o Figueroa de Gosto? va a estar metiendo droga y droga y droga a Estados Unidos y Estados Unidos que es ciego que no lo ve ¿Mm? ciego que no lo ve Sobeida, Sobeida en su negociación con el Ministerio Público para buscar una, una condena más, más suave cantó todo a quién Junior Gachula le entregaba 400 mil dólares a cada rato y ahí está él eh, eh, incluso fue funcionario. Incluso fue funcionario... Buenas noches. Buenas noches, Blano. Adelante. ¿Cómo te estás? Muy bien, Blano. ¿con quién tengo el placer? Eh, la, la, eh, con Francisco. Los alcaldines no se dan cuenta que el idioma de la libertad está construyendo encima de la acera. ¿eh? ¿Cómo es? Una el idioma está construyendo, una pared encima de la acera. En la libertad. Ah, pero si hay que denunciarlo. Si están construyendo, eh, si están construyendo eh, ilegalmente, eso tienen que denunciarlo. Man, manden, manden un video. Muchas gracias. Ok, manden un video para hacer la denuncia. Que aquí sí no hay vaca sagrada. Aquí denunciamos si el yoma, dice el caballero, que está construyendo en la acera y respetando. La cantidad de, de, de, de, de espacio que debe dejarle al transeúnte, aquí lo denunciamos. Y hacemos llegar la denuncia más lejos. Aquí lo denunciamos y hacemos llegar la denuncia a otro programa. Pero continúo con el caso de que quieren pintarse como, como pajaritos inofensivos y son... Aves rapaces, se quieren pintar como una calandria y son un cuervo pintado de amarillo como la calandria. No, se, se quieren pintar como, como un colibrí y son un halcón. No, aquí no hay un partido de esos partidos que no esté embarrado hasta el cuello. No diga que pasó por el lobo y salió, no no no, embarrado hasta el cuello, no hay uno. Y viven acusándose uno a otro.